Hola, dejo en enlace a esta web en la descripción del vídeo. En ella te puedes descargar todos los emojis que tienes en WhatsApp. Clic en Download. Luego ve al apartado de Free. Crea una cuenta. Aquí tienes que poner tu web. Pon aquí el nombre de tu empresa y si no tienes pues tu nombre mismo. Ahora sí que puedes ir a descargar el pack gratis. Aceptar los términos y nada, como es en zip, hay que descomprimir. Tardará unos minutos pues son muchos y vienen en varias calidades diferentes, borra después si solo quieres una calidad del resto. Yo me quedo con las PNG. Aquí me quedo con las que están organizadas por categorías. Las de más calidad son las de 128 píxeles. El resto de carpetas las borraré, pero cada uno que haga lo que necesite. Gracias por la visita.